Buenas tardes, eh, mi nombre es Alfredo y voy a presentar el proyecto de microcontroladores micro que consiste en un plotter básico. Como está constituido, la eh, forma de pintar las figuras lo hace mediante un arreglo eh, multidimensional que consiste de una matriz de 10x10. El código que le metemos es, es dinámico ya que solo le asignamos el arreglo de 10 por 10, eh, lo que el 0 equivale a que no pinta nada y el 1 equivale a que sí va a pintar. Entonces, si nosotros queremos una P, nada más vamos a asignar, por ejemplo, un 1 en los en las cuadritos que nosotros querramos que pinte. La estructura del software eh, básicamente es de una impresora y consiste de dos puentes H y el microcontrolador que va a estar controlando todo el mecanismo. Eh, los desplazamientos que realiza el plotter es de eh, X y Y solamente. No realiza desplazamientos eh, horizontal. ¿no? Y, por ejemplo, aquí está un ejemplo. Ahí está pintando lo que es una flecha. Está pintando un arreglo que, que ya le habíamos asignado previamente al, al PIC. Nosotros, como ya tiene varios arreglos, nosotros lo elegimos el que queremos mediante un arreglo binario. Seleccionamos el, el número binario que queramos, como ya está previamente definido, lo, lo introducimos y apretamos el botón para que lo empiece a pintar. Hoy que ya lo está haciendo. Y pues básicamente es todo. ¿verdad?